Muy buenas tardes amigas, esta es Tiffany Vlog, desde Utah para el Mundo. Estoy aquí, se preguntarán por qué esta escenografía. Esta es la escenografía de mi nuevo canal, Melania Beauty Tips. Las invito a seguir el link en la descripción, aquí abajito, y en la tarjeta, hacia mi nuevo canal de tips de belleza. Este, estaba grabando, acabo de bajar videito, así que no se lo pierdan, vayan y suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan vamos a tener en mi nuevo canal Secretos de Belleza para mujeres de 40 y más amigas eh, eh, les pido disculpas he estado pasando por una situación un poquito difícil pero he pedido de ustedes eh, que están preocupadas por mi salud todas me lo han pedido así que por eso hago este videito aprovecho que estoy grabando para mi nuevo canal y agradezco a todas las que se han preocupado por mi enfermedad y por mi hijo. Les cuento que el lunes voy a estar, hoy es sábado, el lunes voy a estar teniendo mi prueba del COVID, este, por precaución nada más, permiso, porque me operan el jueves 28. Estoy tratando de dejar la más cantidad de videos grabados posible en el mismo día, así que puede ser muy probable que me vean en más de un video con la misma ropa porque voy a aprovechar este me voy a ir a andar un poco en bicicleta bajé algunas fotitos nos compramos bicicletas y aprovechamos de salir y estar activos hemos comprado cañas de pescar también mi esposito sacó la licencia por dos años para ir a pescar y se va a ir a pescar eh, vamos a estar cocinando ya tengo una serie de videos preparados guardaditos, yo por unos días no voy a poder hablar, entonces, pero voy a bajar video igual este, para mostrarles mi cicatriz y contarles toda mi odisea de mi operación de tiroides en donde me van a quitar toda mi tiroides o quizá la mitad. Vamos a ver qué dice, según lo que pase, es lo que vamos a hacer por ahora. Ya hicimos la cita, ya me, dio, me van a llamar la noche anterior para dejarme saber qué hora es la cirugía. Y eh, so, el jueves 28 de mayo tengo mi cirugía de tiroides. Eh, lo que pasó, les voy a contar porque me han pedido. Y me van a quitar eh, una parte de la tiroides, pero van a sacar una biopsia de la otra mitad. Si el cáncer que tengo... En la otra mitad también es maligno, entonces me van a llevar a quirófano a los tres días después para quitarme la tiroides entera. Entonces, si me llegan a quitar la tiroides entera, me van a poner en un tratamiento de hormonas, ¿ok? El doctor va a tratar y bueno, vamos a esperar lo que Dios quiera de que si queda la mitad de la tiroides si puede conservar una parte, sería como lo más favorecedor para mí. Así que amigas, les pido sus oraciones y les doy muchas gracias porque se preocupan por mí. Tocante a mi hijo. Eh, Jordan dio negativo en la prueba del corona. Él está bien. Los niños terminan las clases ya pronto. Ellos están en homeschool. Y les agradezco mucho. Hemos salido en familia a andar en bicicleta. Estamos eh, comiendo muy sano. Espero eh, que me acompañen en, echándole ganas en mis canales, que me acompañen, voy a estar haciendo una serie de videos. Quiero aprovechar este video para dejarles saber que mi canal ya cuenta con contenido premium para miembros. Tengo eh, tres niveles y, y este, el primero es rubí, diamante y zafiro. Y voy a estar dejándoles en otro video toda la información que necesitan, pero ya pueden suscribirse, vayan a la pestaña comunidad y ahí van a tener la información, van a poder pagar una cuota mensual de acuerdo al nivel en el que estés, es diferente y vas a poder gozar de contenido premium, de bloopers, de detrás de cámara, de entrevistas especiales, de temas muy importantes. Eh, que, que he seleccionado. Así que si querés ser parte y un miembro premium de mi canal y tener el mejor contenido, bueno, ¿qué esperas? Suscríbete por una cuota mensual. Podés apoyar a Tiffany para que pueda eh, disfrutar junto contigo de todas las cosas lindas que tiene Tiffany Vlogs en su canal. So, entonces, amigas, voy a dejar este videito por aquí, las voy a saludar y no se preocupen, yo voy a estar bajando videitos en Melania Beauty Tips. También voy a estar eh, bajando videito aquí, antes, durante y después, siempre el trabajo primero. son No se me depriman, no me extrañan, no se preocupen. Yo les voy a ir contando todo, por el momento he estado un poquito sí, mal, este he tenido dolores, pero me he cuidado y hemos salido y les voy a mostrar, fuimos a un parque hermoso a comer con mi familia porque siempre hay que estar positivas mientras estemos vivas, eh, estar bien para los nuestros, eh, las cosas van a mejorar, tengan fe y sigan trabajando duro. Bueno, tuve oportunidad de limpiar mi casa entera, así que la cuarentena ha sido algo para mí este, en donde nos hemos unido mucho como familia, Así que yo sé que es difícil, yo también he tenido días en los que me ha costado levantarme, me la he pasado viendo televisión todo el día, pero hay que salir adelante, hay que dar, hay que abrir esta ventanita y conectarse con el mundo, aunque sea desde casa, estar seguros. Eh, tuvimos la triste noticia de que mi suegra y el padrastro y la hermana de mi esposo están con corona, So, voy a tratar de hacer un video donde hagan una videoconferencia y, y ver los síntomas y todo. Así que les pido las oraciones para mi suegra, para mi, el padrastro de mi esposo. Mi esposo también está triste, pero hay que salir adelante. Hay que hacer la cuarentena. Si estás enfermo, quédate en casa. Y les voy a dejar un llamado a la acción. Por favor, visiten el link en la descripción y en la tarjetita que les dejé visiten mi nuevo canal Melania Beauty Tips y siempre háganle follow up a los links porque siempre voy a estar dejando el link hacia los productos que voy a estar promocionando en mi canal para que puedan acceder a ellos y les voy a dejar los tips y también sigan apoyando a Tiffany Blogs y voy a estar con más noticias después de mi operación las quiero mucho, las veo en la semana se me cuidan Comenten, compartan, suscríbanse, déjenme sus comentarios, porque es la forma que yo tengo de saber cómo están y qué quieren, qué clase de contenido quieren en mi canal. Por ahora eso es todo, dejarles saber de mi nuevo canal, decirles que estoy bien dentro de lo que cabe, que sí tuve unos días que estuve un poquito bajoneada y con muy pocas ganas de hacer cosas, porque me dolía mucho mi brazo, mi seno mi garganta, mis oídos, no podía hablar, no podía respirar, pero estoy bien, salí a andar en bicicleta, hice mucho cardio, así que estoy lista para mi cirugía. Y bueno, lo mejor, la cirugía es prácticamente eh, una cirugía de tiroides y esperemos que no tenga que volver a, al quirófano a los tres días, como el 28, 29, como el 30, y que pueda eh, conservar una parte de mi tiroides. Este, y bueno, seguiré siempre eh, documentando en contenido premium, eh, mis, solo para miembros, eh, cómo sigue mi salud. Así que suscríbete a mi canal, suscríbete al contenido premium por una cuota mensual. Tenés tres niveles, tres diferentes precios, diferentes beneficios, así que suscríbete a Tiffany Blogs vas a ser un miembro rubí diamante o zafiro. Entonces vos decidís qué querés ser. Te las invito, las veo, mis rubis, mis diamantes y mis zafiro. Es una forma de apoyar mi canal para que yo pueda seguir bajando contenido, mejorando la calidad de mis videos. Porque ustedes saben que Vivimos de esto y tenemos que mejorar para ustedes. Apóyennos también cuando haga en vivos una vez al mes. Voy a estar ofreciendo contenido en vivo en donde voy a poder chatear con mis, y van a tener preferencia en el video chat, mis miembros premium. Así que también voy a estar dando giveaways, voy a estar dando regalitos. Así que prepárense para los regalos. Déjenme... Búsquenme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, siempre están los links en la descripción, eh, Instagram, Facebook, búsquenme en WhatsApp y, y déjenme sus direcciones de email y todo para que yo pueda enviarles dentro de los Estados Unidos los premios. Muchas gracias, amigas, por su apoyo. Nos seguimos viendo. Que tengan un muy lindo fin de semana. Esta es Tiffany blog desde Utah. ¡Para el mundo!